Notas de ausencia es un ensayo generativo en la web. Utiliza el texto como dato que por medio de la computadora, como agente resignificante, deconstruye estructuras discursivas para resemantizar la narrativa sobre las desapariciones de mujeres en México y América Latina. La narrativa, semiautónoma argumenta a partir de textos tomados de tweets, poemarios, libros y artículos feministas, que explican desde la teoría las desapariciones forzadas, el feminicidio y la violencia de género. Esta composición sonorotextual integra la pieza como un ensayo procedural que parte de las posibilidades del net art para denunciar la violencia hacia las mujeres en tiempo real durante estos tiempos de resguardo. Gobierno de México